Esto es En Serio, y ella es Naki Soto. El Luis Carlos Díaz. Hoy nos acompaña Osvaldo Ramírez, quien es analista y consultor político, porque evidentemente, Osvaldo, tenemos muchísimas cosas que consultar sobre qué está pasando en el mundo opositor, qué pasa con Juan Guaidó en su gira internacional. Bueno, la verdad, eh, hay que entender el poder como una suma de coaliciones, en primer lugar, y como una suma de facciones dentro de cada coalición. El no entender, y a veces aquí eh, en Venezuela en los últimos años hemos entendido o creído que existe una oposición única y efectivamente no es así, siempre hay partidos políticos, siempre hay institucionalidad, sí. pero incluso dentro de cada partido político siempre vas a tener facciones. Hoy lo que estamos teniendo en Venezuela, por lo menos a 2020, al menos durante este primer trimestre, son cuatro grandes grupos dentro de la alternativa democrática donde algunos de ellos van a tratar de pivotar en mejor ocasión, en mejor opción de salida, en mejor foto con los intereses del régimen de Nicolás Maduro, otros van a tratar de buscar la mejor forma de alineación con la Asamblea Nacional como único órgano legítimo y otros van a tratar de buscar, la eh, yo creo que, posicionarse ante una posibilidad de... de Cambio abrupto, de transición abrupta y ser ellos los que estén en la punta de lanza para tratar de, de lo que se llama popularmente pescar en río revuelto por unas posiciones de salida. En sí. este caso, la, esta oposición pretaporte que tiene el chavismo, uh, que concursa en la mesa de diálogo consigo mismo, eh, a mí me ha sorprendido además eh, la manera como han adelantado toda la agenda del mismísimo chavismo. Vienen hablando de la omisión legislativa, vienen hablando de la... Eh, lo malo que sería para la oposición abstenerse de cualquier elección, no importa las condiciones que ocurran, siempre están trabajando, adelantando la agenda del chavismo. ¿Eso ayuda a su causa? Mira, yo, yo creo que no, porque en el fondo tú pasas a ser un operador político de los intereses de otro grupo. Eh, ¿Qué sucede? Vas a tratar de permear, vas a tratar de que, de que la población, la población hoy en Venezuela, hay una realidad terrible, no tienes medios de comunicación para que amplifiques la, la capacidad discursiva o de mensaje político de, de una, del polo más importante que está conduciendo la política, que en este caso es la Asamblea Nacional, junto con Juan Guaidó, junto con los cuatro grandes partidos políticos okay. de Venezuela, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia y generar una situación en la que eventualmente tratas de ver cuál es la noticia. No tienes medio, no tienes un internet de alta calidad, no tienes electricidad para poder consumir contenido en el momento que se produce. Además de ello, tienes operaciones importantes... De, de fake news y de generación de falsas eh, noticias, de, de, de falsas posiciones públicas. Y no obstante, también hay una quinta que no quiero saber nada de lo público, no quiero saber nada sí. de eh, lo que está pasando estoy en las noticias. Estoy hastiado de lo que estoy, pasa. Estoy hastiado. Entonces, en esas cinco condiciones, muy lamentablemente, aprovechan algunos y te vienen a decir, yo voy a imponer la narrativa dominante. Voy a tratar de que esta narrativa, y además me, me recibo apoyos importantes del aparato propagandístico para efectos de framing, para efectos de colocar eh, y hablar de los cuadros que ya el otro me está diciendo que hablen esos códigos y yo allí trato de pescar en Río Revuelto, pero en realidad esto no transforma la realidad del país esto no resuelve crisis y esto no permite la construcción de un tejido social lo suficientemente profundo y fuerte para poder lograr esas transformaciones políticas que se aspiran. Estamos hablando entonces de este grupo que dice ser opositor pero juega con la agenda del chavismo incluso con presupuesto o recursos del chavismo porque usan medios públicos usan sus propias oficinas de creación de contenido, eh, se apoyan incluso en ministerios, eh, son cubiertos por Venezolana de televisión. Pero cuando la gente trata de identificar, bueno, quiénes son estos falsos opositores que cohabitan con el gobierno y que siguen su línea, hay otro grupo de opositores que dice, bueno, ahí está incluido también Guaidó y la Asamblea y todos los que estén dispuestos a negociar, transar, dialogar y demás. Entonces, Esa es como una posición más... Radical si es la palabra, ¿cómo, cómo se entiende este tipo de oposición que rechaza todo lo demás? Es, es utópica, es una posición muy lamentablemente eh, no ubicada en el, en, yo creo que en el análisis profundo de la situación venezolana. Es un, una situación de sobresimplificación de que una solución, porque además son el grupo que pregona abiertamente que la única solución en Venezuela es una intervención militar marciana okay. eh, con todos los rayos láser de, de Júpiter y de Venus y de Marte que además dices y tienes controles importantes de algunos medios de comunicación, te apoyas en narrativa con una muy lamentable eh, construcción de periodismo de investigación en donde haces pegar dos o tres cosas para tratar de generar artículos pagados eventualmente y que tú ves que coinciden en la narrativa eh, con la narrativa propagandista oficialista pero también sí. con la narrativa de algunos de otros grupos, mm -hmm. en el fondo estás generando procesos de triangulación y terminan siendo además lo que dicen, yo siempre he tenido la razón. Okay. Ajá, tú tienes la razón, pero has tenido tú la capacidad de generar procesos de acuerdo, de consenso, cuando se han extendido los puentes necesarios para, yo, yo uso esta metáfora, para solucionar la crisis de Venezuela tenemos que estar todos en el mismo barco, remando en la misma dirección, con la misma sincronía, y entendiendo además que hay muchos capitanes, pero cada uno tiene una función específica. Si no entendemos esa metáfora, que todos podemos... Todos los necesarios, porque uh -huh. si hay una realidad eh, compleja si habláramos de justicia transicional y de otros detalles, pero la realidad tú necesitas a todo el mundo en esa situación. Y no algunos diciendo, bueno, pero es que el, el del remo número uno de la fila izquierda está remando con un, un, un delay de tanto segundo y entonces el barco va a zozobrar por culpa de ese señor, ya yo te lo dije desde ahorita. No puedes entrar en esas situaciones porque hoy tú requieres una unidad y no es el chantaje de esa unidad de partido. Sí, mi pregunta es si eso no es totalitarismo, si eso no es imponer una ideología única cuando la oposición al ser democrática es plural y va a tener estos conflictos. Vas a tener los conflictos y para eso son las negociaciones. Okay. Y aquí entra justamente la satanización del de los diálogos y las negociaciones siempre y cuando tú entiendas que lo que tiene que estar en el centro de la mesa es la estabilidad y la calidad de vida de todos los venezolanos. Aquí ha habido un tema en el cual lo que ha estado la, sobre la mesa en algunos momentos ha sido cuánta es la cuota para mí, cuánta es mi cuota, si lo viéramos dentro de la mesa de la unidad, extinta mesa de la unidad, cuánta es la cuota que me corresponde a mí para mi Asamblea Nacional, sí. o cuánta es la cuota que tengo yo ahorita en el centro de gobierno con la designación de comisionados presidenciales, o cuánta es la cuota de mi embajador que yo voy a colocar en tal o cual país es un poco, ah, que yo no tengo acceso a esa cuota, entonces yo voy a torpedear absolutamente todo lo que pase allí, que es un poco, eh, yo, yo creo que el culmen de parte de los problemas de la Asamblea Nacional y de esta directiva írrita eh, que ha liderado parte de, de, de, de, de un conjunto de diputados, ponganle el, el apellido que usted quiere colocarle a ese diputado, que dicen, yo no estuve incluido en esa toma de decisiones, entonces de comienza acuerdo. ese proceso de rupturas. De acuerdo, cuando a veces incluso puedes estar peleando por un por una ilusión de tesoro tesoro inexistente. ¿A qué me refiero con eso? Sí. Que crees que hay un conjunto de recursos que van a asignarse para todo el mundo y la realidad es que de repente no existe ningún recurso y tú crees que estás eh, teniendo acceso a ese. Proceso especialmente de ayuda humanitaria y, y, y de apoyos a, a organizaciones para atender la, la emergencia humanitaria compleja o la diáspora que atraviesa los países en América Latina. Osvaldo, en esta cruza entre la precariedad del poder opositor y la precariedad del momento, que es lo que has descrito, entonces terminan colándose estas diferencias entre el, la, el grupo de, de más poder o mayores acuerdos dentro de la oposición. Es, es rudísimo que toda la semana pasada lo más importante haya sido el lío con el procurador especial ah, que al final revela que esa coalición que debió ponerse de acuerdo antes de llevar el punto a la asamblea no lo hizo. Y, y dejó en evidencia a, al menos a uno de los partidos del G4 diciendo, mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Y pareciera que la gran variable acá es que nunca se nombró al contralor y que una de las Variables importantes para ellos es tener mecanismos de control porque sin lugar a dudas el asunto contra el chavismo tiene que ver con sus rangos de corrupción, con la manera como desmantelaron económicamente a este país. El procurador no siendo un operador político reacciona como reacciona y dice Epa, hasta que ustedes no se pongan de acuerdo esto no progresa, pero que efectivamente hace falta dinero para proteger los activos de la nación. ¿Por qué no ocurre esa negociación? Antes, siendo en, en, en el imaginario la oposición que está mejor de acuerdo. Sí, allí el, quizás es parte del, del, del problema de, de esos procesos de negociación interno que no permitieron avanzar en el nombramiento de funcionarios claves para ese gobierno encargado. Ok. Desde un canciller... Sí desde una persona responsable de, de, de todo el tema de los derechos humanos fíjate que esos nombramientos terminan siendo relativamente tardíos relativamente tardíos también por efectos y aquí hay que decirlo eh, hubo diplomáticos de, delegados presidenciales o, o embajadores cualquiera fuera el nombre que efectivamente te decían cualquier cosa no atendiendo sino a una línea partidista y no generalmente atendiendo al interés de la nación allí hay que ver hasta dónde Efectivamente, esto termina generando o poniendo en evidencia que no tienes acuerdos sobre la muy lamentable situación de un gobierno, entre comillas, encargado, sí. que no tiene el conjunto de competencias que tú aspiras. Porque estás en una situación... Eh, completamente novedosa para, para efectos de, sí, para de, todos, de ¿no? la legalidad y, y del entendimiento de los apoyos de las comunidades internacionales. Sí, Por ejemplo, no es lo mismo una asamblea nacional que un gobierno encargado. Y un gobierno encargado además que no tiene capacidades, competencias, recursos, ni libertad para nombrar gente que no te la metan presa, o nombrar gente que tenga recursos para moverse y, y los pueda mover. O sea, es, es muy, muy duro, pero el retraso se paga caro. Y se paga en el sentido de que no nombraste un contralor y ahora quizás vas a tener que nombrar contralor y buscarte un nuevo procurador. Sí, si bueno. José Ignacio Hernández se retira. Claro, y quizás él te está poniendo un punto sobre la i Señores, hasta que usted no avancen en esto, yo no voy a poder avanzar. Y hay un tema importante de responsabilidad de protección de activos. Uh -huh. Y eso pasó a ser un, una de las agendas prioritarias de toda esa agenda de comunidad internacional, de esa agenda inter perdón, de la agenda internacional en la que la comunidad internacional claramente ha tenido los mayores apoyos hacia, hacia los venezolanos, porque está entendiendo además eh, la capacidad que tiene el uso de ese dinero para establecer elementos que permitan generar control social y político a través de esquemas clientelares. Entonces, si yo no protejo eso, puede haber una rapiña sobre esos activos. Si sí, yo señor. no protejo eso, sí. puede haber una situación de mayor crisis cuando en la proyección de 5 o 10 años tú digas, mira, tengo problemas de flujo de cajas, es que tú tienes que atender una cantidad de situaciones que tienes allí claro. pendientes. Si nosotros tomáramos una muy rápida, que son todos los, todos los posibles eh, fallos que puedan tener eh, cortes o eh, tribunales de arbitraje en relación con las expropiaciones que hizo Hugo Chávez en el pasado, estamos hablando que la República está comprometida en al menos, por un orden pequeño, 50 mil millones de dólares. Claro. Suena, dice, dice muy rápido, los 50 mil millones de dólares en una nación, para que tengan idea, este gobierno hoy día, gobierno venezolano, puede eh, tener cierto flujo de caja con 15, 20 mil millones de dólares al año para poder mantener una cantidad importante de cosas. Sí. Vamos a parar un segundo porque la idea es, imagínense que no se está discutiendo si la oposición es o no corrupta, es que se está discutiendo si ha llegado los acuerdos necesarios para nombrar a la gente, para controlar la plata, para evitar que haya corrupción. O sea, es un es un nivel como de capas de pasticho para llegar al problema real que es es un gobierno que tiene algún tipo de financiamiento internacional pero no lo puede usar no, que o no hay, lo usa transparente. No, y además hay un detalle, es un financiamiento internacional que no pasa por un gobierno interino. Que sino que va a operadores directos de las ONG o, de, o, o directamente a algunas naciones para poder eh, cubrir necesidades de diáspora y eventualmente tendrás que ver cómo generar situaciones en las cuales un gobierno interino pueda manejar ciertos dineros para efectos de, de, del mantenimiento de esa burocracia, el mantenimiento de un embajador o efectivamente eh, eh, cualquier... Eh, situación que requiere en algún momento la, la, la este, esta asamblea nacional en el ejercicio de sus funciones pero no es que la chequera de la asamblea nacional maneja eso automáticamente porque no existen esos check and balance para efectos de, de manejo de dinero. ¿Por qué Carrizo no se gesta una vocería que explique lo que tú estás explicando? Una, una de las cosas que a mí más me preocupa, Osvaldo, en serio, es la enorme ferocidad con las que personas que se dicen a sí mismas opositoras y que consistentemente en su agenda pública se generan argumentos de opositores, tratan a la oposición tienden a ser muchos más feroces con los propios opositores que con el mismísimo gobierno. A veces tiendo a pensar, bueno, un, un opositor no te va a amenazar, no va a utilizar terrorismo de Estado en tu contra. Allí, allí hay unas ventajas operativas. ¿Por qué, Carrizo, la oposición no genera vocería para explicar estas cosas? Mira, para, para mí pasa por, por dos, tres temas. Para empezar, con la oposición? Si partimos es de, ese, de esa Asamblea Nacional, sí. eh, ojo, Asamblea Nacional que como todo parlamento tiene un, también un tema de negociaciones internas entre muchos partidos y muchos actores para poder generar estos procesos de comunicación o de acuerdo político. Ojo, natural en cualquier país del mundo. Sí, señor. No es que Venezuela es extraterrestre y, y no hay procesos de negociación. Es un primer término, pasa por poner de acuerdo una cantidad de actores y mientras los pones de acuerdo pasó al timing para la toma de decisiones. El segundo elemento, y yo creo que crítico, que es comunicar en el marco, además de, de un venezolano que está mutando que ha mutado en el último cuatrimestre de 2019 y los primeros días de enero de 20, del 2020, de una situación de, de hartazgo de la política, de gente que dice, sí quiero el cambio político, quiero, ser, quiero que las cosas sean totalmente distintas, pero cuando llegue el momento final en que yo me voy a activar, no me activo previamente, y esto hablamos de conflictividad social, un venezolano que hoy dice, estoy dentro de una burbuja, se generó un efecto importante de la de dolarización transaccional, eso permitió y tocó a muchas más personas, y efectivamente dice, mira, yo quiero, ya tomé la decisión de vivir aquí, me importa, me vale tres pepinos, se si gobierna Maduro, si, go, si está Guaidó, si llegan los, claro. los, los extraterrestres honestamente no me interesa, lo que quiero es ver, y, y está saliendo en grupos focales, salió en grupos focales ahora en enero y parte claro. de diciembre, que la gente decía las mejores navidades desde hace 10 años claro. ¿cuáles eran? Claro. bueno, porque pude comprar estrenos porque pude eh, ir a la playa porque pude comprarme un celular de nuevo porque pude hacer ayacas, o sea, pequeños detalles que te hablan de que mi psique, mi energía mi biorritmo va a estar enfocado en mi atención de mi personal y de mi entorno familiar okay. y eventualmente de la comunidad, si es que puedo permear hacia la comunidad, no de la imbricación de nuestras actuaciones para el cambio político, de acuerdo. y allí eso lo mezclas con la capacidad de yo emitir un discurso, un discurso en el cual vengo con un golpe duro en el ala por temas de corrupción, un enero perdón, un, un diciembre, un noviembre un enero en donde no sabes si efectivamente son corruptos o no son corruptos si están comprados o no están comprados acá en la narrativa, en los framing sí. del, del, del oficialismo, claramente metido de que el corrupto es el opositor y, y ha vo, vo, volteado la mirada de manera muy ruda de decir oye, yo creo que sí, yo creo que tú eres corrupto, entonces no conecto contigo rápidamente y además de ello, no tengo el rostro, la cara o el verbatim el para conectar en palabras muy simples unos temas que son altamente complejos, porque muy lamentablemente, no existe simplicidad en el entendimiento de la situación venezolana claro. cuando la mezclas con crimen organizado transnacional, cuando la mezclas con temas de corrupción, cuando lo mezclas con temas económicos, con supervivencia, con unidad de partidos, con unidad del, del, del, de lo que llaman gobierno de Maduro, con posibles elecciones, o sea, con miles de variables que están sobre la mesa para escoger uno y explicarlo. Entonces tendrías que hacer ese ejercicio pedagógico todos los días, Sí. Hay una curva de atención importante, pero va a llegar a la meseta y luego va a caer abruptamente porque dice, mira, no conecto. ¿Por qué Guaidó sale a hacer esta gira internacional? Mira, y ahí hay un proceso de realineación. Agenda, eh, comunidad internacional, tablero internacional ha estado altamente preocupado por Venezuela. Más de 60 países aliados, más de 60 eh, presidencias que dicen me tengo que atender esto. ¿Cuál ha sido la realidad? Tienes un Estados Unidos con una agenda muy particular, sí, con posiciones diversas dentro del gobierno, porque no es lo mismo la posición que pueda tener el Departamento de Defensa con la que tenga el del Tesoro, con el que tiene la Casa Blanca, con la que tiene el Departamento de Estado, hablando de cuatro actores dentro de un solo gobierno. La posición de un grupo de Lima, grupo de Lima fragmentado, de verdad, en dos grandes grupos de trabajo, la posición que pueda tener Colombia y Brasil como cabezas de lanza, como puntas de lanza de esa estrategia del grupo de Lima, a lo que pueda tener la Unión Europea, también en dos grandes bloques. ¿Cuál era la posición? Realineación probable hacia A, crimen organizado transnacional, y fíjense el cambio de narrativa, sí importante, Enorme, hablar, de oro de sangre. hablar de oro de sangre, sí. hablar de una cantidad de detalles en donde yo necesito que el ciudadano de esos países comprenda a Venezuela desde una óptica distinta a la emergencia humanitaria compleja, del pobrecito, el venezolano que emigra o que está en un hospital a, epa, esto aquí hay una amenaza real y me puede tocar la puerta en cualquier momento, además si la casas con terrorismo, obviamente esa narrativa genera mayores miedos y mayores preocupaciones que la solidaridad automática por temas de, humanita de crisis humanitaria compleja. Luego, un tema, elecciones. Fíjense, una, una declaración interesante de Mike Pompeo a, fin a principios de año dice, si hay elecciones parlamentarias y o presidenciales. Te comienzan a introducir un tema en que tú pareciera que sí debes ir a un proceso electoral y hay que esforzar las condiciones justas. ¿Por qué? Porque eventualmente cada proceso electoral es una oportunidad de decir generar o ampliar procesos de transición si efectivamente se comen el semáforo en ese, el, en, en ese momento electoral. Uh -huh. Entonces te llevo a, bueno, si aquí yo tengo o me vengo con la tarea de decir cómo montar un proceso de negociación interna que nos diga si sí, vamos a ir al proceso electoral de las parlamentarias. Entonces allí esas fueron las dos principales agendas que eventualmente eh, eh, yo creo que estuvieron en esta gira y quizás una tercera es, bueno, cara a cara lo que se pueda decir un Juan Guaidó directamente con un Angela Merkel, con un Boris Johnson, con cualquiera de los actores que se haya reunido en privado. Hay dudas, por ejemplo, ¿Guaidó se va a reunir con Trump o no? ¿Y si eso importa en esta coyuntura? ¿Cuáles son las alianzas que le quedan a Maduro y dónde pueden venir las fracturas de su propia gobernabilidad? ¿Cómo está el chavismo internamente? Pero todo eso lo vamos a dejar, Osvaldo, para nuestro siguiente episodio exclusivo para patrones que están suscritos a nuestro canal. Naki Soto Esto ha sí, sido El Luis Carlos Díaz Ella es Naki Soto Y nos acompañó Oswaldo Ramírez Quieren saber más de esto Pueden suscribirse A nuestro canal Patreon.com Slash Naki Luis Carlos